Hey, ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión del WhatsApp Plus. Y en esta oportunidad no solamente te voy a explicar las ventajas y desventajas, sino que además te estoy trayendo como siempre mis últimos temas personalizados que tú siempre me pides. Y no solamente eso, sino que también te estoy indicando cuáles son las novedades que tiene esta última versión. Así que si te interesa... ¡Comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con esta última versión también podrás pedirme todos los temas personalizados que quieras, que por cierto ya van más de 300 temas que vengo realizando para ti, además y estos temas te los traigo organizados por categorías, como temas femeninos, de cantantes, de videojuegos, deporte, anime, películas, series y muchos otros temas más. Y si quieres un tema en especial no olvides dejármelo ahora mismo en los comentarios. Con este WhatsApp podrás ver mensajes eliminados, incluso podrás activar una notificación para que sepas cuando te eliminaron ese mensaje. También podrás ver los estados eliminados y de paso podrás descargarlos.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 de este modo los mensajes y llamadas que tengas con tus respectivos contactos van a estar protegidos para más seguridad y para más placer. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre tengo los últimos temas de seguridad informática y redes sociales. Y ahora sí, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a bajar, esto que estamos viendo aquí, este texto es una ayuda textual nada más, vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero más abajito, por si acaso, también te estoy dejando mis temas a estétic, femenino, de anime, temas de anime 2021... Los separé en dos grupos porque ya eran demasiados y las páginas se hacían muy pesadas. De superhéroes, temas de dibujo animado, de videojuegos, series y películas y muchos otros temas más. Por ejemplo, vamos a suponer que a ti te gusta uno de superhéroes. Una vez que entras a esta categoría, vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar, después de esta explicación de cómo se instalan los temas, vamos a ver todos los temas que he realizado de superhéroes. El último es este de aquí, que está relacionado a Thor Love and Thunder, también hecho del Doctor Strange... ...de Moon Knife y todas las series que están de moda y también series clásicas. Si en algún caso dentro de todos estos temas de superhéroes hay alguno que quieres pero no está... ...no dudes en pedírmelo que lo haré inmediatamente. También, por ejemplo, en los temas aesthetic y femeninos... ...acabo de hacer recientemente este de aquí, el tema de rosas... ...también había hecho de girasoles, de gato místico y muchos otros temas más que ustedes me van pidiendo... También según tomando en cuenta las fechas en las que estamos. Por ejemplo, ahora vamos a ver los temas de anime. Y así, cada categoría tiene una vista previa de los temas que tú puedes descargar. Y solamente haces un clic y listo, ya descargaste tu tema para que lo puedas aplicar a tu WhatsApp Plus en esta última versión que te estoy dejando. Pero no hay que desviarnos del tema, en el enlace que te dejé en el primer comentario vas a bajar hasta este botoncito naranja como te dije y al entrar aquí vamos a ver la última versión de cada uno de los dos desarrolladores principales de WhatsApp Plus, la 16.70 de Alex Mods y también te estoy dejando abajito la 21.20 de Hey Mods, que son las últimas versiones. Te aclaro que la versión 16.70 es una versión beta y que seguro pronto se oficializa, ya la he probado y de momento funciona con normalidad. Entonces hacemos clic en el botón de descargar de Mediafire y nos va a llevar a la descarga directa. En este caso yo ya la había descargado, pero bueno, vamos a volver a descargarla. Ahora mi querido rufiancito, antes de empezar a instalar esta nueva versión... He visto muchos comentarios que dicen que a veces al momento de instalar pierden su copia de seguridad y esto no es por la aplicación que están instalando, ya sea WhatsApp Plus, estilo iPhone, MB, Delta o cualquier otra versión que haya de estos mods de WhatsApp. El problema es qué versión tenías, porque cuando tú creas tu copia de seguridad, esta copia de seguridad no está en la misma dirección que la nueva versión que estás instalando. Así que para ese problema y para que nunca tengas